Antes que nada eh, quería daros las gracias a todos, ¿vale? sobre todo en primer lugar a la, a la universidad por la oportunidad de, de participar hoy aquí de manera activa en una semana que nosotros en Cafiz eh, bueno, pues la tenemos marcada en rojo prácticamente desde que empezamos en, en septiembre por todo lo que supone por todo lo que pus, eh, supone dar visibilidad a colectivos que bueno, pues de alguna manera u otra no ...ahora mismo creemos que no están en igualdad de condiciones... ...y cada año en Cafiz y cada año la Universidad Francisco de Vitoria pelea... ...para que eso poco a poco vaya cambiándose. Y en segundo lugar, dar las gracias a mis padres... ...por la posibilidad que me han dado durante 31 años... Eh, ...de ser la persona que estoy a día de hoy... ...porque sin la educación que tengo... ...sin los valores que me habéis inculcado probablemente no, no estaría aquí, no estaríamos hablando de esto. Vosotros sois los que habéis marcado este camino, lo habéis marcado con, con libertad pero con responsabilidad, habéis dejado que me equivoque, habéis dejado que aprenda a tomar decisiones, pero siempre estando presentes. Habéis sido la mejor manera de liderar, casi de manera natural. ...desde que esto empezó hace 31 años... ...que es justo de lo que vamos a hablar hoy... ...y en tercer lugar aparte de los... ...amigos que hoy están aquí... ...a los alumnos... ...que he tenido este año tanto en primero como en segundo... ...a los alumnos que tengo en... en el Máster de Educación... ...porque creo que un profesor no está... solo para enseñar sino que un profesor está para compartir... ...para interiorizar... ...todas las historias que vosotros me regaláis... ...para empaparme como una esponja y aprender cada día más de cómo eh, tratar de sacar lo mejor de las personas con las que trabajamos, que es lo que intentamos hacer aquí en la Universidad Francisco de Vitoria cada uno de los días de nuestra vida y ese es el mayor éxito que podemos tener. Dicho esto, nunca dejes de luchar, por qué este título... Desde que todo empieza, el 6 de febrero de 1988, Bueno, pues eh, lejos de ser un, un nacimiento tranquilo, un nacimiento plácido, eh, todo se complica desde el inicio. Entonces, todos los pasos que vamos a ir viendo, que es un viaje en el que yo os invito a que subáis, porque es un viaje en el que yo soy la persona que soy gracias a vosotros y gracias a las personas con las que yo he podido compartir mi vida. Eh, es un viaje de adversidades, es un viaje de aprendizajes, es un viaje de lecciones que he tratado de aprender de la mejor manera posible, pero para compartirlo. Porque si algo me ha enseñado la Universidad Francisco de Vitoria es que de nada vale todo lo que aprendemos, de nada vale todo lo que interiorizamos, todo el aprendizaje que acumulamos, si no es para compartirlo, si no es para sumar, sino es para intentar que otros brillen con más fuerza cada día, si cabe. ¿Cómo empieza esto? La, la, la idea empieza cuando yo acabo la carrera y me doy cuenta, pasados unas, bueno, unos meses prácticamente, que lo de encontrar trabajo no va a ser fácil. ¿no? Claro, ahora, ahora diremos, hombre, es obvio, ¿no, Pablo? Pero, bueno, pues, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando empezamos a trabajar, o sea, cuando acabamos de estudiar y queremos empezar el... ...en el mundo laboral creemos que todo va a ser mucho más fácil... ...porque tenemos un grado, tenemos un máster. Nada más lejos de la realidad. Entonces, pensando en casa, se me ocurre... ...digo, bueno, pues ¿por qué no escribo? Y de alguna manera, pues, bueno, comparto lo que, lo que me ha ido pasando... ...a lo largo de mi vida, con el fin último de que pueda ayudar... ...a las personas que, que lo puedan leer, ¿no? Porque esta es una idea que a lo mejor yo eh, he echado en falta... El, el poder tener a una persona enfrente que esté pasando por lo mismo por lo que por lo que he pasado yo Aparece, bueno, pues, se genera en la plataforma de Blogspot.com, que es una plataforma súper pues, humilde como todos sabéis y es a raíz de las reacciones que hay y de los comentarios que hay en los en los posts que escribo cuando me planteo pasar a WordPress. Bueno, WordPress pues porque te da muchísima más visibilidad, porque ya te permite conectar con las famosas redes sociales, con Twitter, con Facebook, con absolutamente todo, con LinkedIn. Y, a partir de ahí, hay un momento en el que hay una persona en la que me dice, bueno, ¿y por qué no te planteas escribir un libro? ¿No? Si la gente se emociona cuando te lee, si la gente te está comentando que, que, que hay algo, que, que, que, que llega, que cala, hay una huella ahí que tú dejas con cada línea que escribes, ¿por qué no escribir el libro? ¿no? Si eso sirve para compartir. Me pareció una idea, la verdad que muy muy muy buena, aunque yo no he escrito en mi vida. O sea, nadie me ha dado unas lecciones de cómo tengo que escribir, de cómo tengo que. No lo sé, no lo sé, y de hecho me queda mucho por recorrer en este campo. Pero a partir de ahí, pues empezó a generar el libro, un libro que se para, luego veremos por qué. Lo retomo y lo retomo por una de las personas que está ahí en el fondo. Y, y me dice, Pablo tienes que acabar el libro antes de que empieces en la universidad, sí o sí. Porque luego no vas a tener tiempo. Y luego es imposible que tú puedas eh, redactar con tranquilidad, porque luego además, bueno, no sé vosotros si alguien aquí también escribe o tiene su página personal, pero no siempre estás igual, no siempre el estado alímico es el mismo, y yo hubo un momento de mi vida en el que no estaba para escribir. Sin embargo, en ese verano, en ese mes de agosto, estaba para escribir, me puse cada mañana, y gracias a él... Eh, el 31 de agosto acabo, el 2 de septiembre, empiezo la Universidad Francisco de Vitoria, que encima, a día de hoy, es el sitio en el que siempre he sentido que quería estar y el sitio en el que quiero crecer y desarrollarme, ¿no? Por eso la presentación. La presentación es la primera prueba para ver si, si realmente lo que he escrito tiene un significado para vosotros, tiene un sentido. O sea, las cosas no se hacen porque sí, no se hacen para ganar dinero. Está claro que no se iré del aire pero es mucho mejor cuando hay alguien que, por algún motivo, consigue que su vida cambie. Los que estuvieron conmigo en Francia, en el congreso que fuimos a París, no me acuerdo con quiénes íbamos por las calles, pero eh, nos encontramos con este eh, mural y me pareció espectacular, ¿no? Porque no se ve bien, pero yo os lo digo. Eh, el mensaje para todos los niños del mundo Da igual la dificultad, da igual el camino, la magia existe. Y aquí ponen, nosotros la hemos visto. Al final va de esto, ¿no? Al final va de transformar momentos normales, momentos sencillos en extraordinarios. Va de iluminar a las personas que quieres, pero nunca, nunca, nunca, nunca, nunca sin tocar su sombra porque todos tenemos sombras, todos tenemos un lado más oscuro, un lado que hay que mejorar, que hay que trabajar, que hay que pulir esa arista que a veces hace daño, pero que no tiene por qué ser siempre así. Y esa tiene, tiene que ser la misión nuestra. ¿Vale? Es un viaje de retos. De la misma manera que, por ejemplo, hago un símil con con el deporte del remo, que es uno de los libros que ahora estoy estudiando. ¿Por qué el remo? Porque aparece el trabajo en equipo. Porque un bote lo llevan ocho personas, no lo lleva uno. ¿Bien? Vosotros en la vida no nos no estáis solos. Siempre hay alguien, siempre hay equipos. La familia, equipos de tres... Los amigos, equipos de 4, de 6, de 8, de 10, en el trabajo, siempre hay equipos. Siempre hay equipos. O A sea, considerar que nosotros somos lo suficientemente buenos como para no necesitar de nadie, es un fallo muy grande. Bien, o por lo menos esa es mi opinión. O sea, yo no soy la persona que soy si no hubiera sido por todos y cada una de las personas que han estado en mi vida. Todos y cada una de estas paradas, de estas estaciones, de estos pasos, han sido con otras personas. Está claro que luego la gestión emocional parte de uno solo. ¿Bien? Pero necesitamos de gente, necesitamos que haya gente que nos arranque, necesitamos que haya gente que nos cambie la marcha, la velocidad, que nos dé luz cuando nosotros creemos que a lo mejor no hay suficiente esperanza. Peleando por vivir, peleando por vivir porque... Ese 6 de febrero, eh, lejos de poder tener el, el, el, el inicio de vida, el nacimiento que, que, que, bueno, pues, que me hubiera gustado tener, que a mis padres les hubiera gustado tener, las complicaciones fueron tan grandes que me, bueno, nos tuvieron que trasladar a Barcelona de urgencia porque cuando se visualiza la, la orejita pequeña pues, bueno, se sobreentiende que haya, hay más complejidades, hay algo que no va bien... De hecho, eh, la problemática que hay con el esófago se descubre ya allí en Barcelona. Yo todo esto no lo sé. O sea, si luego tenéis curiosidades, ellos dos se lo pueden contar muchísimo mejor que yo. Pero eh, a mí me era muy difícil eh, hablar de mi historia. O se Ha sido uno de los caminos de, a, a recorrer de crecimiento. Pero creo que uno, si quiere crecer, tiene que aceptar su propia realidad. Y la realidad viene desde el inicio, nos guste o no. Aunque sea difícil de contarla. Pero tenemos que ser capaces de contarla. Aunque nos emocione. Aunque a veces hasta duela. Por eso en una de las conversaciones, a mí lo que me llamaba, cuando luego fui creciendo poco a poco, cuando nos juntábamos la familia... Yo, claro, me emocionaba muchísimo por cómo les veía a ellos, ¿no? Y no lo entendía. Una de las frases que es, mejor que no tengas ni idea de lo que luchaste y pasaste. Para mí es realmente difícil. Era, ahora ya no, ahora ya puedo leerlo sin problema, pero era muy difícil leerlo y era muy difícil escuchar esas historias. Pero el porqué de comprenderlo es para valorar ahora mismo todo lo que tengo. Y es una de las cosas que yo incido muchísimo en todos los alumnos. En la idea de que no tengamos que ponernos en ese punto, en ese límite, para tener que valorar toda la realidad que tenemos. Todas las personas que tenemos, todos los beneficios que tenemos. Que son muchos. Porque parece que si no nos toca la salud, la vida carece de sentido. Y la segunda frase viene cuando vamos al, a uno de los pediatras en Madrid, Claro, es que la gente nos, me miraba como no se lo creía. Porque es una operación que es una eh, atresia de esófago y fístula tracosofágica. Eso quiere decir que toda la comida se va al pulmón. Recién nacido. No, no saben ni, ni cómo tienen que mantenerte para que, para que no te ahogues. Porque si te tumban, te ahogas. Esa es la realidad. Yo solo supe cuando en primero de la ESO tuvo una recaída y estaba un día en la cama y claro, no no podía respirar. Y ahí fue lo que sentí por ellos. Ahí supe lo que era tener un reflujo. ¿Cuál fue el problema de las operaciones? Que no éramos capaces de cerrar esa fístula. Esa fístula se volvía a abrir. Se volvía a abrir. Y ya hay una de las operaciones, y con esto luego, cuando pasemos a otro de los puntos, hay un símil que hago, eh, muchas veces, y es que las personas que estén conmigo siempre les digo, por favor, sed tan valientes como fueron mis padres en esa decisión. Porque cuando mis padres deciden si quieren operar o no, no saben lo que va a pasar. En el más sentido estricto de la frase, no saben lo que va a pasar. Y es su hijo. Y esa es la primera lección que ellos también enseñan, que hay veces que en la vida hay que ser valiente, aunque estemos en un hilo, porque la realidad es que estamos en un hilo siempre, siempre. Aunque nos parezca que está todo ideal, da igual, es ficticio y hay que estar preparado para eso. Eso es algo que yo les agradeceré siempre en la vida la valentía que tuvieron para decir, afrontamos la operación, no sabemos lo que va a pasar, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, no queda otra, no, no hay otra opción, no hay otra solución posible. Y con esto llegamos a esta frase, que la metí en el, en el libro, me parece fundamental, de un filósofo japonés. Como no quería poner todo el texto, eh, me encanta más el, eh, contaros el concepto ¿no? que es eh, que la clave está en la persona en la que te conviertes una vez que establece la tormenta ¿vale? siempre vamos a tener problemas siempre vamos a tener tormentas en las cuales nos vamos a meter de lleno pero la clave está en en qué persona me convierto cuando salgo de ella ¿vale? no sabemos si vamos a salir exitosos o vamos a salir... No me gusta la palabra fracaso porque parece que, que entonces solo nos enfocamos en el resultado, pero... Hay que entender que la vida muchas veces nos la vamos a jugar y vamos a perder. Pero que si no nos lo la jugamos, entonces es muy probable que nos quedemos en el mismo sitio, entonces no crecemos. Por suerte pasamos todos esos problemas y digo pasamos por ellos los primeros, y bueno, pues empezamos a, a crecer, a andar, poquito a poco, hasta que un día nos damos cuenta de que hay una, hay una dificultad de audición bastante notoria, bastante notoria, ¿cómo nos damos cuenta? Porque por el reloj que me regalan por la comunión, no escucho el pitidito, la alarma no me enteró, puede estar sonando todo el día que no me entero a partir de ese momento es cuando empezamos a valorar pues, todo el tema de las audiometrías, de las audiciones, etcétera, etcétera, etcétera, un largo recorrido. Pero más allá de todo eso, claro, un día tú te planteas, pequeñito, eh, ¿por qué tengo la oreja así? ¿Y, ¿Y por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué tengo que aguantar eso? ¿Por qué tengo que aguantar insultos? ¿O que se rían? O sea, eran preguntas que yo no entendía. Y hay una conversación con mi madre, que no se voy a dar la vida en la cama, que es, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo la oreja así. Y esa fue la primera lección que ella que ellos me dieron, ¿no? de forma de educación, eh, Pablo, no pasa nada porque hay otro tipo de problemas, si tuvieras la oreja perfectamente, eh, tendrías un ojo mal, si no, tendrías una pierna más corta que la otra, hay una infinidad de problemas, lo importante es que tú te aceptes tal y como eres, y que te quieras, porque si no, no te va a querer nadie. Luego eso, cuando tú estudias eh, liderazgo y estudias varios conceptos, lo, lo, lo que te dice tu madre te, te, te empieza a resonar muchísimo en, en, en boca de otros autores. Pero ella es la primera que me dijo, este es el camino que hay. Y lo más importante es que lo puedes transformar en una fortaleza o lo puedes transformar en una debilidad. En tu mano está. Yo decidí lo primero, en una fortaleza. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, yo cuando estaba así, se giraba el profe no digo, uff, problemas, problemas. ¿Qué hice? Leía los labios. Yo ya en segundo de primaria leía los labios sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque digo, todo lo que pierdo por la audición lo gano por aquí. Entonces, es indispensable que yo tenga que leer los labios a la perfección porque si no, no me entero. Porque yo parte del mensaje y ya lo pierdo. Entonces lo tengo que ganar de alguna manera. Y ahora das de emoción por ver que todo lo que un día soñaste se convierte en realidad. Efectivamente. Lo que pasa es que eso pasaría mucho más tarde. Mucho más tarde. Más de lo que yo pensaba. Pero mientras tanto... Aquí es cuando te das cuenta de qué importante es las personas que suman, de qué importante es tener gente que de verdad te quiere. Y yo, por suerte, tanto en el cole como luego en el instituto, pero sobre todo en la carrera, que estudiamos un montón, lo no podéis saber vosotros los que estáis estudiando el grado o los que estáis a punto de acabar, o los que estáis en el máster, que también estamos ahí a tope, eh, Aquí está Jorge, y Jorge lo sabe de sobra. Con Jorge yo me he ido a estudiar exámenes de balonmano, de todo tipo. Si no fuera por ello, no hubiera sacado la carrera. Imposible. Imposible porque... Cuando dictan, los dicen en el inglés. Era imposible. Es que es imposible. Yo veía que era imposible porque tenía que escribir y ya no miraba la... a la boca. Si no miro la boca, me pierdo. Y ellos, todos los apuntes, todos los apuntes, todos los apuntes desde segundo hasta cuarto de carrera. Noches, noches, noches, noches enteras sin dormir. Al final te das cuenta de que lo que valen son las personas. Y de que no hay nada más que las personas. No hay nada más importante que eso. Igual que luego, aquí en el trabajo, sería imposible sería imposible hacer una comunicación si no fuera por las personas que tengo ahí en esa fila. Es así. O sea, hay que entender que el trabajo en equipo es esencial y es una de las cosas que yo me he dado cuenta a partir de la discapacidad. Y no pasa nada por decir discapacidad, no pasa absolutamente nada. El problema es que muchas veces no aceptamos nuestra realidad. Si no aceptamos nuestra realidad es imposible que nos acepten y mucho menos que nos quieran. Lo que hay que tener claro es que cada uno de nosotros tiene un potencial enorme dentro, inmenso, descomunal y que la clave está en cómo miramos a las personas. Avanzamos un poco los años y llegamos a primero de bachillerato. ¿vale? En ese momento se aparece la posibilidad de realizar la operación por un implante osteointegrado en el hueso auditivo, que es el que llevo ahora, ...en un hospital que estaba bueno, pues en el norte, no quiero decirlo... ...porque no, no, no quiero que parezca que estoy acusando ni nada... ...entonces prefiero no decir el nombre del hospital ni nada por el estilo. Eh, realizamos las audiometrías, realizamos las pruebas... ...y se, de, bueno, pues se detecta que la operación en la que habría muchas más ganancias... ...sería mediante este tipo de implante. ¿no? Ya imaginaros cuando te dice en primero de bachillerato... ...a punto de pasar a la carrera... Oye, mira, que igual existe la posibilidad de que, de que escuches. O sea, claro. Imaginaros, ¿no? Imaginaros de escena Valmoral de la Mata, Madrid, Madrid tren. Hasta ese sitio, domingo, lunes, vuelta, vuelta vuelta vuelta así cada 15 días durante nueve meses cada 15 días durante nueve meses para que luego te sienten un día en un despacho y te digan olvídate Lo peor de todo, no es que te digan, olvídate. Lo peor de todo es que nosotros sabíamos que eso no iba bien desde el primer momento. No iba bien desde el primer momento. Porque nosotros podíamos ver el tornillo perfectamente. Incluso si movía la cabeza, el tornillo se movía. O sea, aquello hago así y se cae el tornillo pero literal. Y eso me lo dijo, me lo dijeron ellos en una de las de las curas que, claro, esa madre que vale por, por enfermera, por, bueno, por todo, por todo lo que os podáis imaginar como vuestras madres, cuando estábamos ahí, mi padre detrás, mirando, y los tres diciendo, ¡Pff! ¡Madre mía! Y lo peor es, ellos... ¿Cómo se lo decimos a Pablo? ¿Cómo le digo yo a mi hijo que, chao, que esto no va? Que ya te pueden contar lo que quieran ahí arriba, que esto no va. Y el curso sigue. ¿eh? Y el curso sigue, los exámenes siguen, las evaluaciones siguen, todo sigue. Porque esa es otra de las lecciones que aprendes: es que la vida sigue. Independientemente de las dificultades que tengas, la vida sigue. La vida no para ni por nada ni por nadie. O te adaptas tú a la realidad, o como en el fútbol, te quedas en fuera de juego. Es así. La capacidad de adaptación es un factor esencial en nosotros. Pero el enfoque, el saber enfocar tu atención independientemente de las circunstancias para que tu cabeza no te lleve a un camino que no es el bueno, es muy difícil. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que te empiezas a poner una serie de capas para fingir que está todo bien. Porque no quieres tampoco que la gente que está a tu alrededor Preocupen es eso. Vale, y esto es como actuar con un martillo contra los nervios, es exactamente lo mismo. Al final pasa factura. Y tienes que madurar antes de tiempo. Por eso, una de las cosas que aprendí, y es una frase de Marcelo Bielsa que me encanta: es esa, ¿no? Que no permitan que el fracaso. Deteriore su autoestima, porque es mucho más importante la dignidad con la que recorremos el camino. Y luego la frase de Gandhi, que cuando entrenaba al fútbol, siempre, siempre, siempre, siempre, el primer día de clase, de clase, no, perdón, el primer día de entrenamiento se la ponía. Un esfuerzo total es una victoria completa. Enfocar a las personas con las que estás trabajando en el camino, en el proceso, en el día a día independientemente de lo que esté por venir, independientemente de lo que se consiga. ¿Trabajamos por objetivos? Sí, pero es lo otro lo que hay que cuidar. Si nos fijamos en el objetivo y no nos fijamos en lo que lo sustenta, es como un castillo de naipes, se cae. La base tiene que ser otra cosa totalmente diferente. olvidamos todo ese tramo, es como que lo, lo, lo, lo dejo ahí en un baúl, lo cierro, no quiero saber nada de ello, no quiero saber nada de médicos, no quiero saber nada de audiometrías, o sea, no quiero saber nada de operaciones, no quiero saber nada. Durante todo ese tiempo, sacamos la carrera, el máster de preparación física en fútbol, todos los niveles de entrenador de fútbol habidos y por haber. O sea, todas y cada una de las cosas que saqué, lo que me ayudó fue que mi cabeza no estaba pensando en otra cosa que no fuera eso. Lo cual es el problema, que estás matando tus sentimientos. Demasiado serio, demasiado frío. Demasiada escapaz. Bueno, parecía que iba todo bien, bueno, parecía que, bueno, pues lo normal, ¿no? Justo en este punto, en esta tarde, era en septiembre, ya había acabado todo, estaba ya buscando trabajo. pues Como vosotros, dentro de nada, si Dios quiere, cuando hagáis las prácticas, o vosotros cuando dentro de Dios, o sea, estaba buscando trabajo, estaba intentando comerme el mundo. Pero, eh, este verano nos vamos a Roma, y en Roma yo no estoy bien. Yo no me encuentro bien. Llevaba encontrándome demasiado cansado ya bastante tiempo. Eh, claro, no entiendes, ¿no? Porque dices, es que no, no, no, no hay nada que no... No sé, que se nos escape, algún detalle, algún informe, nada. Eh, fijaros lo que es la vida, ¿no? Muchas veces decimos, eh, bueno, muchas veces, no, siempre, a ellos igual, hoy justo lo estaba hablando con los gemelos, eh, pues todo el tema de salir, de la fiesta, lo que nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida, en algún punto de nuestra vida, ¿no? Yo tengo que dar gracias por salir en verano. Fijaros lo que os digo. Yo tengo que dar gracias por irme a Málaga en verano, y salir y tomar tus copas y demás. Porque si no hago eso, no me entero de lo que viene después. Y si no me hubiera enterado de lo que viene después, probablemente no me hubiera enterado hasta los 54 años de lo que tenía. Pero por suerte, y digo por suerte, y además es que cada vez estoy más convencido de que, de que Dios nos pone constantemente en el camino adecuado, nos lanza estas lecciones que solo hay que intentar eh, percibir, para aprender. Me fui para allá, vuelvo, y cuando vuelvo y aterrizo en Atocha, según me ve mi madre en la cara, y dice, ¡pufuah!, aquí pasa algo. Llegaba muerto. Muerto. O sea, es un cansancio que no había experimentado en mi vida. Llegamos a casa, me ponen el plato encima de la mesa, tengo hambre, y de repente siento náuseas y no puedo comer absolutamente nada no puedo, y no puedo, y no puedo, no puedo, y no, no, no podía, algo que no me haya pasado en la vida. Sí que es verdad que, que de un tiempo a esta parte había notado un cansancio enorme, eh, yo siempre he jugado a los partidos de liga interna... Y, ...y un cansancio tremendo, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, pero no sabemos qué pasa, hasta que ya vuelvo de vacaciones a hacer las analíticas... Y las amenazas casi en 155 o 125. Y claro, digo, guau. Digo, Váyatela. Pero nunca esperas que sea tan grave. Piensas que, bueno, pues será algo más liviano. Jesús. En la Valmoral no consiguen detectarlo. Y nos vamos a... Nos vamos a Talavera. Y es en Taladera, uno de los médicos que me había visto ya más veces, cuando nos dice, pues vamos a tener que barajar la opción de tener, vamos a hacerle la analítica, pero vamos a meter el, el filtro para detectar si tiene hepatitis C o no, porque esto pinta mal. Yo lo sabía ya, porque lo notaba. Digo, es que esto no, esto no puede ser normal de algo pequeño. O sea, yo no me sentía así en la vida. Por eso lo titulo de esa manera, porque ese, justo ese día eh, estaba volviendo de clase, habíamos jugado un partido de la liga interna, me llama mi padre y me dice, vente para acá ahora mismo inmediatamente. Yo sabía que ellos se habían ido ya a Valmoral, yo me había quedado aquí. Y es de estas veces que, que ya vas, que lo sientes, o sea, es que lo sientes. Sabes cuál es, sabes qué es lo que viene. Abre la puerta de casa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por, por decir algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo estás viendo, estás viendo la cara. Se te echan a llorar los dos. Como nunca los he visto llorar, ¿eh? Como nunca los he visto llorar. Y me dicen que... que me, acuerdo, me acuerdo literal de de las frases que me decían, no, no me querían decir que era patitice me, me decían, no te preocupes hijo, que, que pagaremos lo que haga falta, pero te vamos a curar. En ese momento, estaba hace una hora acabando un partido de fútbol, Hace una hora estaba acabando un partido de fútbol. Y ahora me dicen que tengo una enfermedad que mata. Una enfermedad que en aquel momento el porcentaje de curación era del 40-45%. Y con unos efectos adversos al, meter, al meterte en el tratamiento, horribles. Horribles. Y otra vez en esta situación, lo que os he dicho antes, ¿no? Y otra capa más como si te echaran una cubitera de hielos por encima, para que no reacciones, pero por ellos, por ellos, porque al final lo que piensas es, pues si, si nos hundimos todos nos vamos a pique, o sea, si nos hundimos todos, esto no hay quien lo levante. Me acuerdo perfectamente de esta tarde y de esta noche en la cama metido y digo, ¿cómo gestiono yo esto?, si es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, no sé, no lo sé, no lo sé. Empiezas a leer. Más todavía, más, a leer más, más libros. Porque intentas entrenar esto. Y te das, la, la, la, te das cuenta más aún de la importancia que tiene el entrenar tu mente. El entrenar tu cabeza. El que tu cabeza vaya hacia donde tú quieres. Como dice. Valdano, a los optimistas habría que pagarles más, pero muchísimo más. Muchísimo más. De verdad. O sea, tendrían que vivir de por vida. Porque esa gente, esa gente es la que te ayuda, es la que tira. Es la que te hace ver que todos, todos, todos tenemos problemas. Y claro, si todos nos vamos al hoyo, pues nos hundimos. Pero ¿qué adelantamos con eso? Eso fue lo que yo pensé. Digo, ¿qué adelanto yo? Que ojo, es lícito ¿eh? hacerlo. Pero digo, ¿qué adelanto yo metiendo la cabeza debajo? ¿Y qué le digo a mis padres? Hasta aquí. ¿Se acabó? Todo el esfuerzo que han hecho, le digo que hasta aquí. Que no quiero más. Que no doy más de sí. No podía hacer eso. ...no podía bajo ningún concepto... ...entonces, ¿qué es lo que pensé?... ...bueno, vamos a estar tranquilos... ...tampoco me estoy muriendo... ...vamos a ver... ...en el hospital... ...en Fundación Alcorcón, donde sea... ...qué tratamientos hay... ...y vamos viendo... ...y vamos viendo... ...tranquilidad... ...el problema de eso... Lo que os digo antes, que es que esa frialdad es muy buena para esas cosas, pero te impide sentir otras. Porque tienes que madurar muchísimo más por delante, porque no te queda otra. Porque es una de las cosas que aprendes, que todo tiene un coste. Vamos al hospital de Alcorcón. Empezamos a pasar los chequeos y, bueno, pues de momento la cosa, efectivamente, eh, tampoco, dentro de lo grave que es, no pinta tan mal. Porque yo me encuentro en fase cero, apenas hay fibrosis en el hígado, entonces es algo que está controlado. ¿Vale? Y entre tanto, tanta ola, pues... Yo seguía haciendo las audiometrías en el mismo sitio, yo ya tenía todo en el hospital, en la fundación de Alcorcón. Y gracias al, al doctor, bueno, pues se me da la posibilidad de probar el aparato que es el que veis ahí, que es el anterior, con una especie de diadema, ¿vale? Te lo ponen en la cabeza, te queda justo en lo que es el hueso auditivo y tú te haces una idea bastante aproximada de de cómo puedes llegar a oír, ¿no? La primera lección que a mí me da el doctor es que si alguien, si tú quieres que alguien crea en ti, no lo obligues a nada. Déjale que él lo experimente, porque si es bueno para él, se va a dar cuenta por sí mismo. No lo obligues, no fuerces los tiempos, no vayas por delante. Porque yo le dije al doctor... Yo no me opero, ¿eh? No, no se lo dije así, pero bueno. Claro, es que yo decía... Que, mire... Es que llevo... Operaciones por un tubo. Ah, o sea, yo tenía más miedo que vergüenza. Nada más que encima, en la primera... Del implante... Anestesia local... que sí. cuando salí a la hora y media no sabía si tenía cuello o pf, escucha la peor operación de mi vida claro, entonces yo esto lo tenía aquí a fuego y yo le dije que no que, que no me opero, ¿eh? y él no me dijo sí sí te operas pero me dijo toma este maletín Aquí va el aparato, te lo pones de esta manera. Y yo pensaba que cuando me dijo prueba, iba a ser, vas allí, estás en el despacho, probamos un poco, te haces una idea y ya está. Pero el detallazo que él tuvo es, me dijo, te lo vas a llevar una semana. Y además que es un tío que es súper deportista y es un encanto. Y me dijo, y en una semana me cuentas, si te operas o no te operas. Y dijo, bueno, bueno, vale digo, lo vamos a hacer así. Me lo llevo a casa y por la noche es que es lo primero que pongo porque es que es una sensación de verdad que no se me olvidará mientras viva. Estaba solo en casa, me pongo el sofá, pongo mi diadema, pongo la película y qué paz. Y qué paz. No sabéis lo que es ver una película y si hay seis actores en la pantalla, tener que leer seis labios. O sea, eso, es, eso era de locos. Eso era de locos. O sea, seis bocas leyendo. Así, yo, pum, pum, pum, pum, pum, como en el partido de tenis contra Roger y, y Nadal, que están los tíos, pabá. Pues así estaba yo. O sea, un estrés. Yo me lo pongo y es, o sea, era una sensación de paz. Era una sensación de paz. De repente, claro, empieza a llorar, digo, pero es, que, es que no me lo creo. O sea, es que no me lo creo que una tele que estaba en el 35 de volumen la tenga que poner en el 14, porque me molesta. Me vaya con el aparato al coche y si la rayita estaba así, eso puede darse Jorge, que se ha montado muchas veces, así. Claro, uno empieza a ver y se plantea por las noches con la almohada. Igual te lo tienes que plantear, ¿eh, machote? Entonces, ¿qué fue lo que aprendí aquí? Lo primero, es a creer en las personas. A creer de verdad. A creer en las personas y a darte una oportunidad a ti mismo. Cosa que pocas veces también me había dado. que tenía la confianza bastante, bastante, bastante minada. ¿Entiendes que todo tiene un proceso? Que todo tiene unos pasos. Que hay veces que te cuesta un poquito más, hay otras veces que te cuesta menos. Pero que hay que saber esperar. Que es similar, pues los que estáis en fútbol, Messi probablemente sea de los que menos kilómetros recorre, pero siempre está en el sitio, ¿no? Porque sabe esperar a la bola esto es igual. En rasgos similares, saber esperar. Saber esperar a que llegue tu momento. Esta frase de Shackleton, de la expedición que va a Antártida, me encantó, que es la importancia de generar optimismo pero aferrándonos a la realidad. Es decir, que lo que yo he aprendido me sirva para algo. Es decir, Contemplar que esta segunda operación puede que no salga bien. Puede que vuelva a salir mal. Pero que las necesidades eran tan obvias, las realidades eran tan obvias y las, los beneficios eran tan grandes que había que intentarlo. Que había que intentarlo. Fijaros, y os cuento una anécdota. ¿Cómo sería? Con el cuidado de los detalles... De, de que cuando me hicieron la operación, tenía una venda entera, como dado 20 vueltas a presión, toda la cabeza, para que no se me moviera el implante. Y yo, el primer día, bueno, el segundo día me, olía, me dolía la orejita pequeña, digo, madre de mi vida, que me han pillado la oreja y me está cortando la circulación, pero que no vea. Y le dije a mis padres, esto no se toca. O sea, esto en una semana no se toca. Si luego hay que darle aquí un poquito y un poquito de hielo para que circule, pero no se toca. Imaginaros a ese extremo ¿no? de lo que es la cabeza, de cuidar los detalles, de que no se toque, de que el de, saber que el, la importancia de que el tornillo no se mueva, de que la primera semana es fundamental para que tornillo y hueso formen una sola pieza. Y el 22 de diciembre, clavado, el regalo de Reyes y de Papá Noel anticipado por antonomasia, como si fuera eso, caído del cielo, te pone en el aparato y te pregunta el doctor por el lado derecho, que si escuchas bien, ¿Qué si escuchas bien. Yo no era capaz ni de hablar no era capaz ni de hablar, no me salían las palabras. Porque lo que puede parecer tan obvio como que es tener encima aquí en los árboles los pájaros cantando, era la primera vez que lo escuchaba. O cuando tienes la jarra de agua y la echas en el vaso, fijaos lo que os estoy diciendo, ¿eh? el sonido del agua cayendo en el vaso. No tiene nada que ver. Así con todo. Y la vida empezaba a verse de otra manera. Pero eh, el tratamiento estaba ahí. La hepatitis C estaba ahí, seguía avanzando de fase 0 a fase 1 y de fase 1 a fase 2. Eh, fijaros una cosa, fijaros lo, lo, lo que es la cabeza, lo que es la atención, lo que es el querer estar metido en, en todo lo que no sea que te sume que yo, el máster de profesorado, estaba con la hepatitis C y ni me acordaba. Y es una de las cosas que yo le agradezco a la universidad no sabe cuánto. Porque el máster me hizo olvidar todo. El máster y el fútbol me desconectaron. Por lo menos era un momento en el que Viernes y sábado máster, sábado máster más fútbol y luego a casa porque estabas que no te puedes ni mover. Y en esas, en una de las opciones que aparece, es vamos a uno de los controles y me da. Bueno, pues siempre nos habían estado avisando de, de, de la opción de meterte en un ensayo, que es, pues claro, un ensayo te puede tocar en el en el grupo que sí que ingiere el medicamento, o en el grupo de placebo. Hubo uno que lo descartamos por los efectos secundarios, por los efectos adversos que podía tener, porque no, no nos tenía cuenta asumir tantos riesgos para un porcentaje tan bajo, porque era un 70% lo que tenía por aquel entonces ese ensayo, ese medicamento. Pero sin embargo hay otro día en el que, y una vez más te das cuenta de que, de que Dios está ahí, que está arriba. Y que te toca ahí en la puerta y dice tranquilo, que estoy aquí. Llego y al principio nosotros no teníamos el aparato, el Fibroscan, que te mide lo que es el grado de fibrosis en el hígado. Eh, no lo teníamos. Teníamos que irnos, se acordará bien mi padre, porque me llevaba siempre a... Bueno, yo es que con Madrid soy un, poquito, soy un poquito peligroso con Madrid y las calles, pero bueno, eh, Madrid-Centro, ¿vale? Una clínica. La teníamos ahí en el hospital, en la Fundación de Alcorcón, y yo ya desde que entro veo a la doctora que digo, aquí pasa algo. Digo, aquí pasa algo porque no... La veía como muy eufórica, muy... Hey, hombre, ella siempre pero y dice, bueno, vamos a hacer la prueba, tal. Y empieza a tomar puntos de contacto, pero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y diciendo, pero qué raro. Digo, si normalmente es una vez, y ya está. Pero claro, yo no decía nada, digo, ya, ya me dirá si quieren. Y ya cuando para dice, joder, Pablo, lo siento, digo, porque es que esperaba, esperaba que al tenerlo un poco más avanzado ya pudieras acceder al tratamiento nuevo, que ya era de un 90%, esto que veis aquí, la foto la hice porque era la última toma. Era la última toma ya. O sea, era ya decir... Se acabó. Esperar y a ver qué pasa. Entonces la doctora me dice desanimada, lo siento muchísimo, pero es que tienes un 4,2 y la fase 2 empieza a 4,5 superior. Yo Estaba sentado en la camilla y digo, bueno, pues, ¿qué la vamos a hacer? Bueno, pues, pues dentro de un año estaremos. Digo, si de momento estamos bien, tampoco hay que qué es lo que hay. Y en este momento se produce una llamada. La llaman, está hablando por teléfono y cuando cuelga, hace así y me dice, olvídate de lo que te he dicho. Ayer la Comunidad Europea bajó el índice a 4, estás dentro, el viernes empieza ese tratamiento. Ese día me había traído mi padre, hasta aquí, y mi madre esperando en casa. Te pones a llorar, porque no te lo esperas. Después de todo lo que has pasado, no te lo esperas. Pero es una de las cosas que aprendes, que la vida al final no sabes lo que te depara el día de mañana, que por eso no pude desperder nunca ni la fe ni la esperanza mientras estés vivo. Aunque a veces cueste. Aunque a veces no lo veamos. Aprendí la diferencia entre ocuparse y preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando empecé el tratamiento, sabéis que la cabeza es muy traicionera. Cuando empecé el tratamiento y empecé los chequeos, claro, cada vez que llegaba el chequeo, ¿qué pasaba? Y muerto de miedo. ¿Por qué? Porque ya has experimentado que no hay nada garantizado y que la vida, precisamente, si algo no es, son matemáticas. Entonces, la noche anterior era tremenda. Hasta que un día, un muy buen amigo con el que me iba a entrenar a machete, todos los días, a las 8 de la mañana, a las 7 tenía la toma de la pastilla y a las 8 estaba entrenando, me dijo, mira, aquí hay dos opciones. Te lo voy a explicar muy fácil, además él es bastante contundente. Existe preocuparse y existe ocuparse. Preocuparse es prestar atención a todo aquello que tú no puedes controlar, pero que te resta energía. Ocuparse es hacerse cargo de lo que sí, en mayor o menor grado, puedes controlar y sobre todo tú gestionar. No tiene sentido que si tú estás haciendo el tratamiento, como efectivamente así fue, la primera semana, estaba viendo la tele con mi madre y le digo, son las 11 menos cuarto de la noche y no tengo sueño. Y normalmente a las 10 y media estaba muerto ya. Cuando empiezas a ver que tu organismo está vivo de verdad y que sientes una fuerza y una energía que no tiene nada que ver con lo que has experimentado tantos años atrás, sabes que la cosa va bien. Y esto es lo que me quería decir él. Si, si notas que estás bien, si notas que cada día entrenas más, cada semana estás entrenando más y no te cansas, ¿qué más necesitas para creer en esto? Otra vez el control de la cabeza y de llevar la atención hacia lo que suma, hacia lo que importa, hacia lo que puedes controlar. Con todo ello, eh, Pongo esto porque al final, todos ellos me han enseñado a ser el formador que soy hoy en día. Todos ellos me han enseñado a hablar en público, a cómo entender a las personas que tengo delante. Ahora son alumnos, pero antes eran jugadores. Pero da igual, son personas. Y ellos, ellos. Ese fue el año que me curé. Ese fue el año que me curé. A ellos les conté absolutamente todo, cómo iba el proceso, cómo no, cómo iban los chequeos, cómo me iba encontrando. Pongo la foto de este partido porque nunca se me olvidará. Cuando empezábamos eh, esta conferencia os hablaba de la valentía de mis padres para, para afrontar esta tercera operación. Pues fue justo lo que les dije ese día porque el martes de esa semana de competición, ellos me llegan y me dicen, Pablo, es que acuérdate, el partido de ida, son más grandes que nosotros, nosotros somos muy pequeñitos, nos van a hacer daño, entran fuerte, tiran más fuerte, llegan más que nosotros, y yo pensando, digo, Jope, ¿cómo, cómo enfoco la charla? O la conversación que yo tenga con ellos el sábado, para que de verdad se lo crean. Y les conté eso. Y les dije, digo, mirar, digo, vosotros no os estáis jugando nada. Y es mentira todos los vídeos que salen por ahí de que te estás jugando a la vida, es que te juegas la vida en cada partido, de la vida ¿o no se juega en cada partido. La, la vida se juega en otros lugares, se juega en hospitales y se juega con enfermedades mucho más complicadas que todo eso. Vosotros no os estáis jugando la vida para nada. Lo que tenéis que hacer es disfrutar. Y sobre todo, tener que ser valientes. Valientes. Y ahí Fogar no les dije. Digo, ¿sabéis una cosa? Digo, lo sabéis de sobra porque yo ya os he contado lo que me ha pasado, lo que me pasó de pequeñito y tal. Y les dije, solo os pido una cosa para hoy. Que seáis tan valientes como lo fueron mis padres ese día. Digo, si, si vosotros hoy sois valientes de verdad y jugáis a lo que lleváis entrenando... Todo el año, todo el año, este partido va a ir como vosotros queréis que vaya. Os puedo asegurar que nunca he visto a un equipo tan emocionado antes de salir de campo. Tanto que yo pensé que nos hacían polvo ese día. O sea, uno llorando, el otro con un temblique de pierna que no podía, eh, este de aquí, con un temblique de pierna que no podía parar. Digo, madre de mi vida, digo, ¿y ahora ¿Y ahora qué hago? Digo, si tengo a medio equipo llorando aquí en el vestuario, digo, vaya panorama, digo, vaya panorama, digo, ahora sí que lo has preparado, Pablo. Pero no, ganaron, 0-1. Te das cuenta de que las historias personales de corazón a corazón es lo que mejor llega. En jugadores, en el trabajo, con tus alumnos, es lo que llega. Es lo que llega, es lo que cuenta. Cuando eres capaz de emocionar, de, de, de, de dejar esa semillita de emoción, eso es lo que mueve a las personas. A iluminar, iluminar, iluminar para que brillen. Iluminar para que brillen. Porque como dice Xavier Marcet, liderar es servir. Y eso solo se consigue siendo coherente, consecuente y predecible en el tiempo. Solo decir lo mismo día tras día, comportarte de la misma manera día tras día. Independientemente de lo que suceda, ser capaz de dejar los problemas a un lado y centrarte en ellos o en ella, en la persona que tienes delante. Y qué importante es la mirada limpia, por favor, la mirada sin etiquetas, sin juicios. No nos carguemos la confianza de nadie sin darle la oportunidad de que crezca, de que brille. La oportunidad de verdad, la oportunidad de que cuando sea necesario tú te echas a un lado y ellos se echan a andar, se van a echar a andar. Pero confía en ellos, confía en ellos de verdad, confía en ella de verdad, confía en tus padres de verdad. Hay que saber, me recuerda al post de esta semana de mi buen amigo Álvaro Merino, hay que saber muy bien cuándo dar el pasito al lado. Ese es el mejor liderazgo que hay. Cuándo, das, cuándo dar el paso al lado. Cuando dejas de acompañar para ver. ¿Estando presente? Sí, pero déjales. Dales esa confianza. Dales esa confianza. Tener claro que Trabajéis donde trabajéis. Probablemente lo más bonito sea plantar semillas de árboles que nunca, nunca, nunca vea, veáis terminar de crecer. Pero que esta semilla es tan poderosa que estáis logrando transformaciones verdaderas y auténticas. Ellos son parte de la alegría más grande que estoy teniendo este año. Por todo lo que me están enseñando por todo lo que me han enseñado. Y porque me han reafirmado de que cuando nosotros somos capaces de llegar al corazón de la persona que tenemos delante, tenemos prácticamente todo conseguido. Que por supuesto el contenido hay que controlarlo, porque como dice la frase, no se puede ser tampoco un tonto muy motivado, eso no vale de nada. Pero que lo importante está... Aquí. Como dice mi buena amiga Gema, el amor es el camino. Siempre será el camino. Siempre. Y justo aquí es donde empiezan a quitarse todas las capas. Justo aquí. Mira, que no lo escucháis, pero me llega aquí. Lo tiene las nuevas tecnologías, aquí es donde he experimentado la mayor transformación. De un año y medio a esta parte, todas las capas que yo me había ido poniendo, todos esos hielos encima de ti, de repente se empiezan a quitar. Y empiezas a sentir de verdad, empiezas a sentirte vivo y empiezas a percibir. Empiezas a entender, gracias a compañeros, gracias al máster, gracias al máster de humanidades, gracias a personas especiales, lo que verdaderamente es importante. Que lo sabía, sí, pero no lo tenía aquí. Porque se crece cuando realmente, realmente adoptas una postura de humildad total. Y la postura de humildad es similar, como dice el libro del tiro de zen con arco, eh, el autor decía, es que no estoy capaz de dar al, con el arco al blanco, no soy capaz de dar a la diana, no soy capaz de dar a la diana. Hasta que un día el maestro le dice, es que solo vas a dar al centro de la diana cuando te olvides de todo, absolutamente de todo, y te centres en ti. Porque el autor lo que decía es que cuando sostengo el arco, tiro de la flecha, me tiembla absolutamente todo. No soy capaz de dar ni siquiera a lo más próximo de la diana, cuanto más a la diana. Hasta que hay un día en el que en una sala como esta cierran, apagan todas las luces, da de lleno en el centro de la diana. Y es porque en ese preciso instante entiende que solo, solo, solo se consiguen los objetivos con un total desprendimiento de sí mismo. Que nunca, que nunca se consigue solo. Que siempre hay personas, siempre, siempre, siempre hay personas que te permiten dar ese pasito, que te permiten quitarte esas capas. Que poco a poco te vas quitando hasta quedarte completamente desnudo. Hasta que un día te sientes vivo de verdad. Y aprendes a aceptar que no tienes por qué estar frío. Que no tienes por qué ser distante. Que se puede sentir que no pasa nada. Que nos podemos emocionar y de hecho es bueno emocionarse. Que a veces lo del cuadrado pues hay que abrirlo un poquito. Y dejar. Y simplemente dejarte llevar. Y todo esto me lleva a... Hay una frase del Padre Florencio que me encantó en una de las misas que dijo que es Cuando uno cambia el corazón, cambia la mirada. Y cuando cambia la mirada, es capaz de ver a Cristo en el otro. Y probablemente ese sea uno de los mayores ejercicios más potentes que podemos llegar a hacer. Ser capaces de cambiar el corazón para cambiar nuestra mirada de la persona que tenemos enfrente. Porque ver a Cristo, ver a Dios, es ver esperanza, es ver luz. Es ver fuerza y es ver un motivo para seguir. Un motivo para seguir caminando un motivo para seguir siendo la mejor persona posible cada día. Pero no por ti, sino por todas las personas que tienes a tu alrededor, que se lo merecen. Porque necesitamos de todos para crecer. Es así. Darnos la oportunidad, pero una oportunidad sincera de conocer a las personas. De conocerlas de verdad y el mejor puente para ellos es la conversación, es el diálogo, la capacidad de asombro, la mirada, el corazón. Que al final uno aprende con el paso del tiempo que esto va de personas. Va de personas. Y estas dos para mí son fundamentales gracias a una persona y que es imposible avanzar sin perdonar. Es imposible seguir creciendo si no perdonamos. Pero al final perdonar no deja de ser nada más y nada menos que el mayor acto de amor que podemos hacer por el otro. No hay nada más potente que el perdón. Porque perdonar es amar y eh, amar es creer. Pero como bien dice Alex Rovira, ama comprendiendo, cuidando e inspirando. Esta es la mejor manera de amar. Y como dice David, que está ahí al fondo, al final la vida no deja de ser una cuestión de frecuencias. Estar en la misma frecuencia. Cuando estamos en la misma frecuencia hay comprensión, hay entendimiento y hay respeto. Si existen esos tres factores, cualquier relación es verdadera y es auténtica. Y las relaciones verdaderas y auténticas son las que nos llevan a vivir momentos inolvidables. Momentos inolvidables de una vida que no sabemos cuándo acaba. Que no sabemos cuándo va a ir para bien, cuándo va a ir para mal pero que como decía el Padre Florencio un día en una de las conversaciones que tuve con él, lo más importante es que cuando hayas llegado a una altura considerable, aparte de seguir mirando a todo lo que viene, que siempre va a haber algo que venga, te des la vuelta y mires todo lo que has subido, que valores todas las alturas que has cogido, todas las personas que te han acompañado en este viaje. Por esa misma razón, quería daros las gracias de corazón. Eh, me tenéis que perdonar porque es imposible que aparezcan todos, porque no, al final el Colac no es de 24, tiene que ser de 9. Pero muchas de las que estáis aquí y otros de los que estáis aquí pero no estáis ahí, pero estáis aquí en mi corazón, eh, es el mejor momento para daros las gracias porque ahora mismo a día de hoy soy la persona que soy con las expectativas que tengo de crecimiento, el camino que recorro, la manera en la que lo recorro es gracias a vosotros, es gracias a todo lo que me enseñáis, a todo lo que me emocionáis y a todo lo que me hacéis sentir cada día de mi vida. Esta conferencia no vale de nada, no vale absolutamente de nada, si no era para ser compartida. Porque el aprendizaje, todo lo que uno vive, todo lo que uno aprende, todo lo que uno escucha, tiene que ser compartido. Ayer hubo una frase del Papa Francisco que me encantó y es que quien levanta muros, quien levanta muros, queda preso de sus propios muros. Esta es una invitación para que no los levantemos nunca, para que, como él bien decía, tendamos puentes de conversación que sean a la vez los mejores y más potentes nexos de unión. Yo por mi parte solo puedo dar gracias de corazón por estar aquí, por haber querido compartir este momento conmigo, y que de alguna manera, si os ha llegado algo, pues bienvenido habrá sido este ratito que para mí era muy emotivo, tenía muchísimas ganas, me emocionaba muchísimo, y que espero que de alguna manera os haya aportado a vosotros. Ha sido un placer y que este país que es una suerte vivir la vida con vosotros, caminar a vuestro lado y teneros en mi vida. Muchas gracias.